Craniana, mis hijitos que nos ven. Yo soy el voz, la voz de Cranion. Y bueno, en esta ocasión, la producción me ha pedido que hable un poco de lo que hago fuera de esta chamba de Cranion. Soy de esos güeyes que soy muy inquieto. Y si no, si no me, me da la, la depresión, la, ¿cómo se dice esta madre? La. La apatía, si no ando en chinga, me, me despedoro mentalmente. Entonces tengo que andar ocupado y, aparte, me gusta, así soy. Por eso, tengo, si, si me tiene, quieren tener sentado, así tranquilo, no, no sacan, hijo, me, me, me, me saca de, de, de, de mi onda, ¿no? Hay cosas que me gustan en las dos, porque me gustan, hay otras porque las tienes que hacer como cualquier gente, como ustedes, cualquier persona. Pues tengo, tengo hijos, tengo que de repente llevarlos aquí, llevarlos allá. En las noches sí yo soy el que los duermo. A la, a la mitad de la semana y tengo perros, me encantan los perros, desde que era chico en mi casa éramos siete hermanos y pues, todos animaleros, empezando por mi mamá, entonces hubo de un montón de animales en la inconsciencia, en ese entonces éramos muy inconscientes en ese respecto de, del cuidado de los animales y, pues hay animales que no son para mascotas pero sí mis hermanos yo no yo estaba muy chico pero sí mis hermanos hubo bueno, animales que no tenían que haber estado en una casa pero estuvieron y, y sí estuvieron bien tratados mientras estuvieron eh, entonces bueno a mí me encantan los animales y, y es de las cosas que más amo tengo peces también tengo tortugas tenía ratones ya no este, pero sí tengo nueve perros un gato y pff, a veces ya perdí la cuenta porque tengo, son bien cogelones y se la pasan, el chile eche patas, y niños y niños tan hijo también me gusta mucho hacer talacha, toda la talacha de la casa me la, me la viento yo aunque no le sepa, ahora ya hay tutorial y medio ahí en, en red entonces este, le busco y le atoro, entonces ya me volví buen soldador, carpintero más o menos porque no sé por qué en la madera no se me ven y me salen chuecas las cosas, pero a le hacemos su luchita a la electricidad también me gusta darme mis toques de vez en cuando. de besos de la esos de electricidad. Al otro ya no estoy en edad, bueno, sí estoy en edad, pero no, no ya. Me gusta mucho también hacer, este, hacer el jardín, me encanta andar ahí con el machete, las tijeras y todo eso. También me encantan las flores, las plantas. Soy un güey que me gusta mucho la naturaleza, me, me doy mi tiempo para, para pintar, eh, dibujar, eh, me gusta mucho, el coches, los coches, me, me encanta también, entonces también ahí le meto duro a la talacha con los coches, me gusta quitarles, ponerles, hacerles, pues todo, todo lo que sea talacha me gusta, eh, la verdad, la cocina igual, pero ya casi no me gusta mucho cuando hacemos una carnita asada el fin de semana, a dar mi asador y órale, ¿no? De salir, pues eh, me gusta ir al cine, eh, a comer, entonces, todos los fines de semana vamos a comer y... Y soy de ir a los mismos lugares siempre, no soy muy... Pues así soy, y mi pedo. Pues eso es lo que prácticamente hago cuando no estoy con cráneo. Así es este pedo de el boss cuando no está haciendo sus pendejadas en cráneo. Y bueno niños, esto es todo lo que yo les puedo decir. Eh, lo bien, lo mejor, o como sea que dice Leo. Y nos vemos en la próxima. Denle campanita, no sean... Este, para que les lleguen las, las, las eh, notificaciones cuando subamos pendejadas y likes no les cuesta nada, niños. Si no les gustó, de todos modos, lo a usted que les cuesta, hombre. Chao.